en este tercer bloque nos ponemos románticos. Vamos a hacer como una especie de terapia de pareja. Sí, Te propongo juguemos okay. ese rol clarita hoy. Vamos a jugar ese rol marido y mujer para <risa> consultarle a nuestro psicólogo y sexólogo Mauricio Estrugo que ya nos acompaña del otro lado. Antes de tirar la toalla, buscamos la resiliencia en la pareja. Hacer? ¿Qué podemos hacer para que un, una simple pelea, un conflicto no termine eh, esa relación? Bienvenido Mauricio, Hola, ¿cómo Mauricio. estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, un placer nuevamente estar compartiendo con ustedes. Así que, bueno, saludos a la gente de Mendoza, a la, a la, a la linda gente de Mendoza, como, como, como siempre que he ido para allá, que ha sido un placer. Y sí, hoy con un tema, bueno, polémico, ¿no? Uh -huh. Porque en general hay poco aguante en las parejas uh -huh. actuales y cuando hay algún problema... Muchas veces, por falta de recursos, termina la crisis ganando y generando una separación, un divorcio, cuando en realidad podría ser aprovechado todo esto para crecer juntos a partir de, digamos, tener alguna situación que nos permita justamente encontrar una nueva manera. Claro, de las peores crisis, dicen, pueden surgir las mejores oportunidades. Y se me ocurre, Mauricio, que antes, en la época quizás de nuestros abuelos, era todo lo contrario. Bancaban mucho, soportaban mucho. cosas mucho tiempo que no les gustaba, pero quizás ahora hemos llegado al extremo de que media cosa que no me pinta y ya me voy, sí, ya totalmente. está. Exactamente, a ver... Eh, digamos, son dos extremos y probablemente por haber vivido mucho tiempo como sociedad eh, en vínculos donde ni siquiera existía la ley del divorcio, ¿sí? Claro. O, eh, digamos, en principio, el divorcio era, digamos, tenía que la otra parte aceptarlo, ¿no? Y, digamos, uno tenía que pedir el divorcio y el otro tenía que estar de acuerdo. Y hoy, en cambio, el divorcio, digamos, si una de las partes se quiere divorciar, el divorcio se hace de manera express, ¿sí? Sin el consentimiento del otro. En alguna época, digamos, separarse o divorciarse era visto socialmente como una persona que... escándalo! a ser discriminada toda su vida, ¿no? Porque cómo una mujer se iba a separar, cómo una mujer iba a quedarse sola con los hijos, eh, qué decía de un hombre toda esta situación, ¿no? Entonces había uh -huh. mucho castigo social. Probablemente por eso llegamos a una circunstancia donde eh, hoy en día no hay ninguna tolerancia uh -huh. y entonces como no hay tolerancia, eh, digamos, cuando hay algún problema ya enseguida suenan las alarmas. Lo que pasa es que hay que diferenciar lo que es la violencia de la agresión. Para pelear, ¿sí? para, para discutir, para tener un conflicto, nosotros tenemos que entender que eh, es necesaria cierta agresividad, porque cada uno, digamos, sostiene su parte de una manera eh, con, con mucho ahínco, con mucho con convencimiento que tiene razón. ¿no? Uh, uh -huh. Entonces hay, eh, digamos, eh, una exasperación. Pero entendiendo que frente al otro está una persona que amamos, no una uh -huh. persona que tenemos que vencer o tenemos que lastimar. Uh -huh. claro. Porque ahí pasamos a ser violentos. Y la idea, digamos, es obviamente que haya pasión en la discusión, porque cuando yo estoy discutiendo por algo es porque a mí me importa que sea así, me importa que sea de una uh -huh. determinada manera. Claro, defender sí, tus convicciones. Exacto, pero hacerlo de una manera responsable, con lo que se llama responsabilidad afectiva. Claro. Que uh -huh. quiere decir justamente tener en cuenta al otro y poder conversar y entender que en definitiva no es, eh, digamos, con la intención de eh, que el otro no me importe, sino al contrario, de lograr algo que yo creo que es mejor para nosotros. Uh -huh. Pero uh -huh. para eso tiene que haber una pareja que tenga un buen cimiento, que esté uh -huh. bien agarrada en la base sin dudas. Porque, digamos, una pareja está tiene recursos, es una pareja que sabe que pueden discutir, pero que hay amor, uh -huh. que pueden discutir, pero que el fin último no es simplemente tener razón. Yo cuando trabajo con parejas muchas veces en el consultorio les digo, mira, si gana alguno de ustedes, pierde la pareja. Si yo le doy la razón a alguno sí, de los dos, pierde el vínculo. ¿No? Tal cual. Tal, tal cual. cual. ¿Y qué, qué herramientas, por ejemplo, le das vos, Mauricio, a las personas que caen con este tipo de conflicto a verte? Porque, claro, hay terapia de pareja, van sí. juntos eh, a verte y demás, caen con este tipo de problemática. ¿Por dónde se arranca? ¿Qué tips, qué medidas implementar como familia, como pareja? Con la mala fama que tiene la terapia de pareja, Ajá. que algún día podemos conversarlo más. Sí, lo hemos largo, visto mucho en películas. películas. En películas, tal cual. Claro, en esto de la, la gente que va a terapia de pareja para separarse, ¿no? no. Entonces, esto es un mito que circula en la sociedad mucho y que en realidad todo lo contrario. Lo que pasa es que la gente va a terapia a poder hablar. Uh -huh. Quizás si no han hablado y han esperado tanto tiempo, bueno, salga todo lo que está en la cloaca uh -huh. al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. claro. Entonces, ahí sí es una situación difícil. Pero respondiendo a tu pregunta... Eh, lo que la gente tiene que hacer para poder lograr eh, tener una, digamos, poder crecer a partir de todas las situaciones, primero es ver, digamos, que hay amor. Si es que hay amor, si es que todavía se eligen, aunque haya un hilito que sea súper finito, uh -huh. podemos ir engrosándolo de a poquito. Bien. ¿Y cómo se hace eso? Mm. Por un lado, digamos, tratando de volver a el momento donde nosotros nos elegimos. Y tratar de entender que aunque no somos los mismos, hubo cosas que nos atrajeron y que uh -huh. se pueden recuperar. Uh -huh. Y desde esa base poder atender a los problemas actuales y entender que no todo es un ataque contra el otro, no todo uh -huh. es para lastimar. Y si, si lo fuera, si en realidad lo que está pasando es que termina generando una situación donde estamos lastimando al otro, entonces poder frenar y poder decir, "espera". A ver, la intención es aprender sobre esto, la intención es mejorar, tenemos que hacer algo distinto, podemos escucharnos, podemos contar lo que sentimos, uh -huh. porque eso amortigua las palabras. Entonces Seguro. si yo te digo, mira, estoy enojado, a lo mejor no te muestre el enojo en la comunicación. Uh -huh. ¿Sí? Y la otra persona pueda empáticamente entender que lo que yo le estoy diciendo es porque me está conmoviendo, me está cual. generando un sentimiento determinado. Entonces uh -huh. la manera de comunicarnos es una manera que es mucho más profunda y productiva. Por sure. eso digo, se puede lograr una resiliencia que significa justamente de algo malo, lograr algo mejor, uh -huh. lograr como sobreponernos y obtener nuestra mejor versión. Seguro. Entonces, si una pareja pasa por una crisis, y yo lo veo mucho en terapia, cuando tienen el alta, cuando han pasado por sesiones y vos ves que tienen herramientas para poder seguir, es impresionante claro. cómo, eh, digamos, están en, en otro nivel de vínculo. Uh -huh. Y por supuesto, esto genera que tengan herramientas para que en un futuro, cuando haya otros conflictos, puedan. Seguro. Pienso también que delgada por ahí es la línea cuando las separaciones son unilaterales, muchas veces que una de las dos partes solamente quieren separarse, y que la otra diga, bueno, priorizo porque te amo, tu libertad, tu felicidad, así sea lejos mío, o no, intento pelearla, remarla para construir. Digo, ¿qué criterio hay que tener para no empezar a ser tóxico, insistir y saber separar a tiempo y quizás salvar el vínculo, el cariño de esa relación, aunque ya no estén juntos? Uh -huh. Bueno. A ver, lo que hay que tratar de ver es, en principio yo suelo decir que yo puedo ser muy flexible y muy eh, comprensivo y no tomar posición porque no es mi rol como terapeuta juzgar. Uh -huh. Lo que siempre le digo a las parejas es, si tuvieron un hijo, y si tienen un hijo sobre todo pequeño, está bueno por un tiempo, a no ser que por supuesto haya violencia, a no ser que sea más contraproducente que nutritivo, ustedes como adultos se tienen que hacer responsables de las consecuencias que la separación genere en este infante, en este niño. Entonces, uh -huh. lo que yo digo ahí es, hay que pelearla, hay que trabajar el vínculo, y si no se puede, bueno, se separará, pero no quedarse en un vínculo de maltrato, no claro. quedarse no, en un supuesto. vínculo, eh, digamos, con una dependencia afectiva, donde justamente termina, ¿sí?, generando un problema grave ¿no? en el vínculo. Claro, bueno, remarla siempre y cuando haya amor. No, de amor y sea como sano, conclusión seguro. y sea sano, sin dudas. Mauricio, ha sido un placer enorme charlar con vos. Seguramente han estado todos allí pendientes del televisor, prestando atención a esta nota, porque es un tema que da muchísimo para hablar, que todos en algún momento de nuestra vida, estando casados o no, nos ha tocado enfrentar este tipo de situaciones, sí, porque claro. el vínculo de pareja es complicado y hay que nutrirlo día a día. Así que, mira, para eso están las redes sociales de, del licenciado, para que le dejen su mensajito por ahí, cualquier consulta, duda que haya quedado. Como... Mauricio Strugo lo encuentran y además para seguir viendo más contenido sumamente interesante sobre psicología y sexología. Un placer como siempre, Mauricio. Gracias, Mauricio. Gracias a ustedes, el placer es mío y nos veremos en otra oportunidad. Seguro que que sí. muy bien. Chau chau, chau, gracias. chau, chau. Bueno, nos hemos abuenado. Nos hemos ya no no nos hemos Ya no nos vamos a divorciar. Listo, seguimos <risas>